Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial. Y es de que Windows 11 se congela. A mí se me congelaba una vez, ejecutaba PowerPoint o ejecutaba eh, Filmora para grabar, y cuando lo cerraba a los 5 minutos se me congelaba. Y me puse a analizar la situación y encontré que el problema estaba, radicaba, en la actualización de Windows 10 a Windows 11 entonces mi recomendación es no actualizar sino simplemente formatear el ordenador o el PC directamente con la ISO de Windows 11 y dejarlo todo como nuevo miren que, que a mí me sucedía eso a menudo entonces descargué en estos días eh, Windows 11 formateé, e hice todo nuevamente y miren que me corre a la perfección y no tengo ningún inconveniente ahora con Windows 11 y les traigo estas opciones, este, características de mi PC miren que tiene un i7, 8 GB de memoria RAM y aún así se congelaba que O sea que el problema no estaba en la capacidad, en las características de mi portátil entonces la mejor opción es, yo solucioné este problema eh, montando Windows 11 desde el cero. O sea que no hay que actualizar de un sistema operativo a otro para que eh, si, si actualizamos de un sistema operativo a otro nos queda con errores. Yo creo que Windows 11 no es compatible con sistemas operativos ya pasados. Entonces, eh, si no se te congela te va a generar otro tipo de inconveniente. Entonces la mejor opción es instalarlo desde cero para que te corra a la perfección. Miren que así me está, me está funcionando la perfección. Entonces, como me funcionó, quise compartir esta idea con ustedes para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.